Hola, mi nombre es Jessica Funes Agüero, estudio en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Este es un video tutorial que realizo para la materia recursos informáticos. Pertenezco al grupo de trabajo número 11 de la presentación colaborativa, junto a mis compañeros Belviso Ferreira Paloma, Sardaña José Luis y Silva Dariana Celeste. Nuestro profesor a cargo es Jesús Romualdo García. En la presentación, el tema que nos ha tocado desarrollar es cómo presentar trabajos académicos. Yo, particularmente, voy a hablar sobre el tema redacción y presentación de los trabajos académicos y el resto de los temas serán abordados por mis compañeros. El trabajo académico como documento deberá tener una forma o presentación determinada y, por tanto, también una composición o diseño. El trabajo debe ser atractivo y legible, ya que un contenido sin la forma adecuada dificulta la lectura y el análisis a las personas encargadas de evaluar tu tarea. También debe seguir ciertas normas. La forma y presentación está sometida a normas de acuerdo al centro de estudio en donde estés cursando, no como son el tipo de letras o los márgenes. Trata de seguirlos escrupulosamente. A continuación hemos incluido alguna serie de consejos, como son la creatividad y las directrices. Ten en cuenta las directrices formales que te indiquen, pero dentro de este marco piensa creativamente en el contenido. No te limites a repetir o a copiar, aporta tu nota personal y original. También la comunicación. Ten en cuenta que no escribes para ti mismo, sino para otras personas. Ten en cuenta entonces a tus lectores. El estilo científico. Debes comunicar la información de modo riguroso, claro y honrado. El orden y la concisión. Debes seguir un guión, una secuencia lógica, usar frases y párrafos cortos. Es decir, que sería conveniente antes de empezar a redactar que ordenes bien tus ideas. Además, debes tener en cuenta otras cosas como son la selección del título debes pensar muy bien el título de tu trabajo de forma que recoja el contenido del mismo pero también sus objetivos la numeración de apartados jerarquiza en niveles los apartados y ordena los mediante números arábigos con puntos el tamaño y tipo de letra el tamaño habitual será entre 10 y 12 puntos según la fuente, no abuses de mayúsculas ni de subrayados pues son menos legibles, aumenta el tamaño de los caracteres para los títulos y apartados, usa negrita y cursiva cuando lo creas necesario. No permitas, tampoco... Que haya errores de ortografía dentro de tu trabajo ni una incorrección sintáctica. Es imprescindible que redactes con el apoyo de diccionarios para consultar dudas y también sobre el uso de palabras. Utiliza posibles sinónimos para no repetirte también. También debes tener en cuenta los márgenes, las sangrías y los interlineados, ya que un buen espaciado facilitará la lectura. Coloca encabezados. Los encabezados de páginas automáticos pueden ser muy útiles, no solo para la paginación, sino para insertar tu nombre, títulos de trabajo o títulos de capítulo, facilitando la lectura. Utiliza viñetas para enumerar, ya que hará más fácil la lectura. A todo esto hemos llegado a la conclusión que el texto académico es producto de la investigación sobre un tema determinado. Debe respetar ciertas características teniendo en cuenta los requerimientos de acuerdo al área, más lo que los profesores te, margen, te marquen como directrices y siguiendo estos sencillos consejos, la producción seguramente será exitosa. La información la hemos obtenido en Cómo buscar y usar información científica de Martínez. Y el video que hemos incluido en la presentación les dejamos aquí el link. Esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias.